Biografía de María Luisa Landín, cantante mexicana. María Luisa Landín Rodríguez, Ciudad de México, 9 de octubre de 1921, Ciudad de México, 20 de junio de 2014. Fue una cantante mexicana. grabó el bolero Amor Perdido, de la autoría del puertorriqueño Pedro Flores, que después de las mañanitas, es la canción más tocada en la historia de la radiodifusión mexicana. Es un auténtico clásico musical que ha sobrevivido al paso de los años. Los boleros despechados y adoloridos de María Luis Salandín son la esencia misma del cabaret. Ese sitio de perdición y pecado, recreado o inventado por el cine mexicano, un abigarrado microcosmos de atmósfera sórdida y pecaminosa, donde tenían lugar los melodramas más insólitos, sitios donde se desbordaban las pasiones, donde las aventuras pecadoras y pervertidas desbordaban su erotismo pero mantenían vigorosamente incómodos su virtud y pureza. No ha habido música más deliciosamente cabaretera que las canciones interpretadas por la Landín con estupendos arreglos instrumentales. Ya como cantante exitosa, María Luisa Landín hizo frecuentes giras no solo por todo el país, sino internacionales. En 1940 había hecho su primera gira profesional a la Habana, Cuba, pero años después se presentó en varios países de Sudamérica. En 1949 regresó de sus viajes e ingresó a la XCW, contratada como una figura estelar para el programa El Milagro de las Canciones. Alan presentada como la voz que llega al corazón o como la voz del alma. En el año de 1949 es especial para María Luisa porque graba Amor Perdido del gran compositor puertorriqueño Pedro Flores. Su grabación se convierte no solo en tremendo éxito, sino que con los años llegaría a ser un clásico de la música popular mexicana que se sigue tocando décadas después de grabada. Landín se casó en tres oportunidades, la primera con Lorenzo Ibáñez, padre de su única hija, la autora Graciela Ibáñez Landín, la segunda con el compositor Fernando Mulens y en 1954 se casó con Emanizales Colombia, con Juan Eugenio Cañadera, distinguido locutor de la voz de Medellín, emisora que dio origen a la que hoy es, se conoce como RCN. La bandina era de baja estatura y de talle delgado, su cuerpo pequeño no se correspondía con su voz tan vigorosa. No era exageradamente bella, pero se arreglaba impecablemente, con buenos vestidos, muy bajada, altos tacones. El pelo casi siempre corto, pero se hacía voluminosos peinados a base de crepén, cejas bien delineadas. Se plantaba con mucha seguridad en la escena a cantar con pasión y vigor sus letras de reproche. Oía sabiamente en los brazos para enfatizar sus frases. Retirada de los escenarios desde finales de los años 80, Landín vivió tranquilamente en la Ciudad de México con su familia, su hija Graciela Ibáñez Landín y su nieta Graciela Elizabeth Gasset Ibáñez, injustamente olvidada y sin recibir en vida el homenaje que merece.